¿Qué tal? Soy Chaviluque, Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Anita en los Grammy, en los Latin Grammy. Os dije que no había encontrado el vídeo, pero al cabo de unas horas me salió esta sugerencia y aquí tenemos el vídeo en 4K. O sea, genial. Bueno, pues lo dicho. Vamos a ver a Anita en los Latin Grammy de 2022, cantando, si no me tengo malentendido, en volver. Pues esta es la tercera reacción que hago. De, de de esta canción pero bueno es que en, en cada actuación no no te deja indiferente así que vamos allá con Anita qué bonito es conquistar el mundo sin perder nuestras raíces ella nos ha demostrado que entre más grande o popular se vuelve más fuerte abraza lo suyo es, es cierto Pasión Brasil, eh, mi gran amiga, Anita. Bueno, aquí la tenemos. Dime cómo hacemos, si tú mereces. Oh. Me encanta el collar este que lleva en las caderas. De verdad, ¿cómo cantan estas artistas de ahora en directo? De verdad, me alegro tanto de que las cantantes canten porque... <risa> Había tanto artista utilizando playback. Y la verdad que los fans queremos ver a los artistas cantar en directo. <tose> <risa> o sea, me encanta el logo, es super sencillo pero super sexy. Vamos. ¿Es ra de favela? Sí, amo esta canción. Anita, Miller Ay, no, me ha engañado. <risa> o oh, sí. No, es una mezcla de dos campeones. Sí. Chica, de verdad como se mueve Pero Me encanta esta canción ¡Wow, vaya remix Diosa, Diosa Anita, de verdad, Sabes o sea, es que tiene cada tema y este mix final, bueno, brutalísimo, de verdad, amo a esta chica tanto, o sea, me encanta ver artistas que empezó a seguir cuando no eran muy conocidos que, que, que están triunfando ahora, ya sea Anita, ya sea Rosalía, bueno... Esto es muy brutal y de verdad, o sea, te, te enorgullece ver estas artistas que consiguen todo lo que se proponen. Y Anita, bueno, te, te estás comiendo el mundo. No es que te lo vayas a comer, es que ya te lo has comido. O sea, eres una grande de la canción, sin duda. Y de mis artistas favoritas. Así que esto para mí es un regalo verte en actuar en directo porque es que eres una showgirl. Total.